Fui a ver hasta allá, en tanto que el chiquito, y bueno, el portón no se me podía abrir de cómo ensució este hombre con el pasto. Y ahora la ve ahí el binario. Ensucia todo con esa... Y ensució hasta la parecita subió la porquería. Entonces, este...